Bueno, primera cancha que hacemos de la Liga de Fútbol Infantil de Burlingame cuando arranca el campeonato. Es acá la gente de Ateneo Roca, que siempre estamos acá con Leila. Un placer siempre venir, que siempre nos recibas. Un placer, Fede. Buen día, ¿cómo Buen estás? Buen día. Un placer te, encontrarnos. Te, te robé ahí en tu casa un ratito, ¿no? No hay problema, no hay problema. Eh, bueno, arrancó el fútbol infantil. ¿Cómo, ¿Cómo se sienten como club al recibir a Luis Greppi en el día de hoy? Muy bien, arrancamos el año, arrancamos el campeonato y contentos, todos los chicos esperando el este ansioso, momento, ¿no? esperando este momento y bueno, bueno ya vamos con todos. ¿Cómo estuvo un poco el tema de la revisación médica para todos los chicos? ¿Cómo fue la atención que, bien, que brindó Juan? fue organizada, bien, sí. bien aparte el control no era solamente, era pediátrico, eh, con electros, odontológico, todo muy bueno, muy completo el control. Está bien. La semana pasada arrancaron el fútbol el femenino, femenino infantil. ¿Contra sí. quién les tocó? A nosotros jugamos acá, en nuestra cancha, contra... Se me hizo una burbuja. Pará. Ay, no, me, me tildé. Bueno, no importa. Mañana, mañana jugamos contra quinta. Ah, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Pero es un torneo largo de 18 sí. equipos muy bueno. sí. Sí, sí, es un torneo largo. Las chicas estaban ansiosas de jugar y también era esperar un poquito porque ya una vez que empiezan es largo el torneo de ellas. ¿Cómo, cómo es en un club de barrio, calculo que está bueno, tener todo de lunes a lunes eh, siempre actividad, no? Sí, todas las, todas las actividades. Pues aparte no es solo fútbol, ¿no? claro. hay, hay más actividades. Hay que en boxeo, en boxeo, hay yoga, hay patín, hay varias actividades. ¿Te acordás más o menos día horario de esas actividades o te estoy matando? Sí, ¿Sí te estoy no, matando? Eh, patín, patín los sábados a la mañana, que en boxing lunes, miércoles a las 20.30, Bien. boxeo martes, jueves, 20.30. Bien. Volley, ah, Volley, martes, 21 horas. Martes, 21 horas, voley Sí. Sí, yo fui a un evento de boxeo que mm. se hizo en el microestadio, que sí, lo micro hizo estadio. Lautaro Prado, sí. y le hice nota al chico que hace boxeo, que, hace que enseña boxeo Acá sí. Ah, sí así es. que muy, bien, muy está, bien. está muy buena la actividad. Para el que no le gusta el fútbol, sí. eh, bueno, tiene otras actividades para hacer. Acá atrás tuyo se están viendo cómo se van a hacer las tribunas. Las tribunas ¿no? nuevas, sí. Ya si queremos mostrar un poquitito. Sí, sí, sí, ya empezamos. Sí, acá se ve cómo, cómo comenzaron. Ahí también, ¿no? Donde, sí. donde está allá también. también. Perfecto. Muy bueno. Y los materiales, donde los tienen? Sí, allá tenemos los materiales. A ver, vamos, vamos, para vamos para allá. Esto se va a techar, todo esto que ven ustedes acá. Se va ah, está bueno, porque cuando así cuando o sea, llueve también... Que muy, bien. muy bien, y allá están las chapas, muy bien. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo crece ¿no? eh, el el Ateneo sí. Roca no año tras año? ¿no? un montón, un montonazo creció. Sí. Estamos muy contentos porque digamos no, no solamente crecen en actividades que son muchas más claro. sino crece en la institución claro. en, sí porque se hizo se la re, parrilla se fue reformando mm. se sí, fue, fueron hicieron cosas sí, hicieron cosas nuevas la parrilla el baño adentro de, de la cancha los vestuarios pues, los vestuarios también. los chicos no tienen que salir afuera a la cancha tienen baño ahí adentro bien el escenario también se, se está terminando de más que nada de revestimiento era, porque no queremos claro. sacar la parte del escenario ese de toda la vida del club. <risa> claro, obvio, Entonces, obvio. Se, se, se está... Y también tienen convenios con la UNAUR, ¿no? Sí, acá tenemos apoyo escolar y juegoteca desde el 2019. Fuimos el primer club que entró en la Universidad de Los Valles. Con eh, juegoteca Y ya. apoyo escolar. Mm. Tenés. Juegoteca y Apoyo Escolar Sí, juego, eh, Apoyo bien. Escolar tenemos martes y jueves y Juegoteca los miércoles Más o menos, ¿qué cantidad de chicos? Y varios, Varios. Que son muchos. por hora, ah. los dividieron por grupos para tener más atención con los más chiquitos claro. Entonces ellos empiezan a las 6 de la tarde, 5 y media hasta las 8 y media y los dividen por grupos bueno, Leila, muchísimas gracias por, no, por recibirnos. Ustedes, te dije que eran cinco minutos. Los esperamos. Cinco minutos. Son cinco minutos. No pasa nada, Fede. Los ¿Qué esperamos ande, siempre. Que ande todo muy bien. Gracias. Gracias Dale. por venir siempre. Esperas a mi hija también? La espero a tu hija en el femenino. La sigo esperando desde por el año pasado. Te lo recuerdo porque cada vez que veo, te veo te lo recuerdo que a tu hija la estoy esperando en femenino. Bueno, quedate ah, todo muy bien. Gracias. Nos vemos. Bueno, seguimos dando vueltas en el primer día de lo que es esto la Lifur 2023, que por suerte arrancó con un lindo día. Estamos acá en el Club La Surquisa, que siempre nos recibe muy bien, como siempre. Está jugando contra Cristo Rey, la primera fecha de la División B, ¿no? Sería. Sí de Elifur. Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo anda Fe? Ya sos un amigo de la casa de la obra de Burlingame. Vale. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, alegra. todo tranquilo, me alegro. Eh, bueno, contanos un poco expectativas, sensaciones del club por arrancar de vuelta al fútbol infantil. Y las expectativas son las de todos los años. Eh, tratar de que los chicos estén bien, de, tratar de competir y de, bueno, de lograr el ascenso que el año pasado no se nos dio. ¿Estuvieron cerquita? Estuvimos cerca, sí. sí. ¿Que ¿Estuvieron con el destino? El destino, bueno, ascendió un buen aire, bueno, ah, pues buen tuvi, aire buen aire. tuvimos una quita de punto por un temita que hubo ahí eh, en una jornada sí, y bueno, sí, sí. No, no, matemáticamente no nos dio. Está bien, está bien, está bien. A nosotros siempre nos gusta pasar y que nos cuenten un poco cómo viene el club eh, estructuralmente hablando, digamos. Sí, bueno, ahora ¿Qué lo... ¿Qué ideas lo, tienen para sí. este año? Bueno, la, la, la, la idea, bueno, son varias, viste, lo que pasa es que bueno... Sí. Eh, estábamos esperando que arranque bien todas las actividades como para empezar a recaudar y mover un poquito más exacto. lo que es la economía del club. Como a todos les pasa como a todos. todos los clubes, exacto. Bueno, lo, lo, lo, lo, lo, lo más cercano que hicimos, bueno, estamos haciendo los vestuarios que ya lo inauguramos bien. a medias, eh, con el tema de, bueno, de nada, de hacer un, un lindo vestuario. Hay, hay un vestuario que, que va a ir con con baño incluido y bien. otro que va a ir con duchas, que las duchas, bueno, ya ayer ya pusieron el termotanque así que se puede bañar tranquilamente tienen agua fría agua caliente y bueno de a poquito de a poquito de está poquito. haciendo bueno hay, hay que luquearlo un poquito nomás está bien está bien arrancaron también con fútbol femenino fútbol fe eh, sí el, el domingo pasado el domingo pasado sí eh, esto de que lo, de que el club tenga bastantes actividades sí. está bueno en el sentido de lo que vos decías recaudar ¿no? sí y además Re, que recaudar y claro, recaudar para para para hacer obras edilicias obviamente claro. ¿no? para, para ampliar el club para tener más comodidades Yo, te voy a repetir nosotros el vestuario al no tener la actividad el año pasado ponerle de las nenas Mm. Eh, íbamos a poner un militorio, ahora no, optamos por poner un inodoro, bien. un lavatorio, como tiene que ser, porque obviamente las nenas en el millitorio no en la nena y la madre, sí, hay obvio. chicas eh, adolescentes, de distintas sí, edades. Obvio, obvio, distintas edades. Mm. Cómo viene un poquitito el tema del futsal, yo anda, veo ahí que están saliendo campeones cada rato. Sí, ustedes. la primera, sí. Y anda <risas> bien ahí, andan, andan peleando al lado los muchachos, viste mm. medio que no sé bien a dónde, a, a, en, en qué liga se van a quedar, todavía está tan, claro. tan deliberando todavía, pero bueno. Bien. Pero viene bastante gente, sí, se viene. suma, sí sí sí. ¿no? sí, sí, sí. Mayormente lo que viene, lo que mueve todo el club son los chicos. ¿no? ¿Qué es para vos, Placer Es un sentimiento. Mi mm. club, hace 20 años que estamos acá, cariño, gana de laburar. El Porque cariño no... también de, de, del, del, del vecino, la vecina, sí ¿no? Sí, sí, gracias a Dios, te, lo llevamos bien. Hay mucha gente del barrio, gente que, no, que viene de otros lados también. Nosotros invitamos a todos como para que sea inclusión social, del, sea de donde sea. Ahí va. ¿Entendés? Ahí va, ahí va, ahí va. Y bueno, ¿cómo ves vos el tema del fútbol femenino que va, no, va está creciendo? está bárbaro, está bárbaro y cada vez crece más, vos fijate sí. que, que ahora nosotros querían, estaban viendo para, para poner el, el fútbol de eh, las chicas un poquito más grandes. no me acuerdo no me sale la palabra en este momento. Como... Sí, primera, reserva, Sí, sí, todo. bueno, pero no tenemos, no nos da el, el tema de los horarios con el tema de la práctica. Claro. con Claro. Entonces estamos, es una materia pendiente que quedará para resolverla este año o el otro. Pero bueno, tenemos que ampliar, la idea nuestra es atrás, en la parte de atrás del club, hacer otra canchita ah, como, como, como para que puedan entrenar, para tener espacio físico y el sí. tema horario, ¿no? Del tema de la práctica, ¿viste? porque los chicos no lo podemos hacer practicar a las 4 de la tarde, porque van al colegio. Claro. Eh, claro. Más que hoy, Y las chicas también, o van a la secundaria. Mm. Pero bueno, eh, es una materia pendiente. Ahora estamos, nos, estamos abocados a terminar bien los baños. los vestuarios, perdón? Y después vamos a encarar el tema ese. Por lo menos hacer algo, viste, no te digo un playón porque requiere de mucha plata y demás. Claro. A futuro lo podríamos llegar a hacer, pero bueno, a futuro. Ahora, bueno, vamos, vamos a ver cómo lo podemos, lo podemos resolver. ¿Y esta, y esta cancha, como siempre te digo, que la quieren todos los la clubes, vienen, todo vienen, la alquilan. Bueno, ayer casualmente jugaron las finales de fútbol de adultos, las semifinales vinieron a jugar ah, acá. Mirá. No se pudo eh, terminar por el tema de la lluvia, pero bueno. Eh, el sueño de ustedes te echarlo eh, Sí, obvio, ah. obvio, el sueño de nosotros te echarlo pero bueno. So, eh, eh, claro, este, <risa> eso lo, es, es una hora de, de infraestructura terrible y claro. de, de demanda de mucho dinero. Obvio, demanda obvio. de mucho dinero y de mucho trabajo. Pero es el sueño. Es el sueño, obviamente. Está, está, bien, está bien, está bien, está Bueno, bien. muchísimas gracias, no, gracias y todo lo mejor para vos. Dale, gracias Fede, Dale, muy también? amable, viejo. Bueno, seguimos acá en Plaza Urquiza, recién estábamos hablando sí, con Pablo. Sí, sí. Así que bueno, ahora tenemos gente acá de Cristo Rey. ¿Cómo sí. anda sí. amigo sí. de la casa? ¿Cómo anda amigos Buenas tardes. Buenas tardes. la Buenas tardes. Buenas Buenas ¿Cómo como, como es el tema? ¿Arrancaron el fútbol femenino Gracias el domingo pudimos, pasado? como pudimos, ¿cómo fue? pudimos arrancar, estuvimos en, en el Cruz San Damián. con las nenas, nos fue bastante bien. Gracias a Dios pudimos tener buenos resultados, pero bueno, seguimos... Y... Convocando chicas cat cat categoría 16-17 mm. gratuitamente, así que le paso mi número sí, de teléfono: obvio, obvio, obvio. 11-61-31-29-23. 29 23 Don, De vuelta: 11-61-31-29-23. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Qué días y horario y en dónde? Seriedad? Lunes y miércoles entrenamos en el Polideportivo de Kilómetro 18, sí. en el Pulmón de River Plate. Ah, bien, bien, de bien. De 19 bien. horas a 20-30 horas. El club, el club sigue, sigue creciendo. En sí, el sentido de que, de que era fútbol, femen fútbol infantil masculino y ahora el femenino. femenino. Para, para ustedes que están haciendo un club nuevo y está creciendo ya año tras año. y sí, ¿sí ya de segundo se año. Bien, vamos creciendo de a poco. Hay expectativas también quieren armar los jóvenes de futsal, veteranos, preveteranos pero bueno, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Estamos, se está gestionando también el espacio a través de, de Juan Zabaleta, este mm -hmm. Eficián. Bien. Bueno, hay algo ahí, estamos esperando las buenas noticias, <risa> sí, sí, las sí, buenas sí, sí, noticias y confirmaciones para, ¿Cómo, para, ¿cómo para... te sentiste vos y cómo ves, ves a los chicos los, los primeros minutos de partido eh, Con muchos nervios, con mucha ansia, esperando este primer partido de campeonato del IFUR claro. Bueno, nada, acá estamos, se ha comenzado otro año más, para gracia de Dios y bueno Sacando a los chicos de la calle, como siempre. Ahí está, ahí está. Es y, vos, y vos personalmente estás en GIFUR, ¿no? Sí. ¿En, qué, ¿En qué cargo? Estamos como presidente del Tribunal de Disciplina. Y estamos trabajando con, con un hermoso grupo de trabajo. Está Sandra, está Carlos, está Claudio el primero de mayo, Ariel que se sumó ahora también, Julio Laniz. Bueno, y Betty. Betty, Bien, también bien del 18 de julio. Muy bien, muy bien, muy bien. Además está bueno porque como decía Juan el otro día en la, en la inauguración, digamos, cuando entregaron los Victures, lo que se ve que, que esta liga es de los clubes, a través de la misma comisión directiva, que son de distintos clubes. Sí, tenemos la suerte de tener varios compañeros que son presidentes de, de, de algunas instituciones. A mí me toca hacer de acá de Cristo Rey, Carlos de, y Leila de Ateneo. Eh, primero de Mayo, claro. Claudio Ariel, de Obligado Bueno, tenemos la suerte de que varios compañeros Están participando Activamente de las instituciones Y está bueno Está bueno que los presidentes Gente con trayectoria Que todos dentro de la Liga Alifur Pueden merecer los cargos ¿no? Por, porque yo soy de esas personas que digo La persona tiene trayectoria tiene que ocupar los cargos claro. Que tienen que ocupar ¿no? Dentro de una liga para mí sería una honra, y yo ahora estoy acompañando a Marcelo, es una honra también que ellos me hayan convocado a esta liga, y bueno, hace más de cuatro años, cinco, que estoy con ellos trabajando, claro. y bueno, nada, de paso a paso. Bueno, muy bien, paso muy, bien paso. muy bien, muy bien, muy eh, bien. Lo último que te pregunto, para la gente que si, si quiere ir a ver a Cristo Rey, cuando juegan las nenas, ¿dónde juegan? Y cuando juegan Mirá, los chicos, ¿dónde juegan? Las nenas, eh, estamos buscando cancha por el momento Bien. Estábamos haciendo de local ahí en, en San Damián en Barrufaldi y los varones El club Barrufaldi, la gente de Barrufaldi nos ha cedido las instalaciones para este año 2023 para todo el año, así que ojalá podamos cumplir todo el año en aquel lugar Así que nos queda nomás resolver algunos temitas, por eso necesitamos cuanto antes el espacio claro. para no andar molestando más Pidiendo ninguna otra, a los demás Pidiendo a los demás o alquilando, ¿no? Claro ¿Viste? Pero bueno Gracias a Dios, todos los objetivos y las metas se van, se van cumpliendo. Está bien, está bien. Bueno, lo mejor para, para Cristo Rey, lo mejor para vos personalmente, lo mismo Echa. para Sandra y todo lo mejor para, Mucha, para el club. Muchas gracias, Fede. Siempre muy atento con nuestra institución. Gracias a los técnicos, a los jugadores, a las familias por acompañar nuestra institución. Una institución nueva, con mucho futuro. Y bueno, queremos llevarlo más grande a Cristo Rey. Primero en cada niño, después en cada hogar. Y en Argentina y a través del mundo. Una familia cristiana tiene que estar siempre Cristo en, en los hogares. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Ya, de todo. Bien. Bien. Bueno, seguimos dando vueltas acá por el, lo que es la Lifur. Y ahora estamos en Urquiza, que está recibiendo a Belgrano, William Morris. Y a nosotros nos gusta que la gente se presente. ¿Tu nombre? Rubén Managot. Rubén. Bueno, Rubén, eh, arranca la, la primera fecha de lo que es la LIFUR, del fútbol infantil, en este 2023. Eh, ¿Vos qué categoría dirigís y cuáles son tus expectativas? Bueno, eh, yo tengo la categoría 2009, la 2013 y la 17. Ah, bien. Y la expectativa eh, que tengo es que los chicos se diviertan y que jueguen a la pelota. Más allá de, de que es una competencia, claro. siempre tratamos de que los chicos... Eh, se diviertan y, y el trabajo nosotros es darle contención. Tenemos Exacto. que hacer docencia con los chicos y, y esa bien. es la realidad del fútbol. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es un poco el, el día a día en el club? Bueno, el día a día en el club es bastante complicado porque arrancamos a la mañana, estamos haciendo mejoras, reformas, trabajando todo el día. Y bueno, hasta llegar a las 5 de la tarde ya empieza el ruedo con, con los chicos, con las prácticas, con la práctica. las nenas, Futsal. Y... Si queremos acordar son las 12 de la noche y recién llegamos a casa. <risa> claro. Así que todo día todo a día es así, después de, yo, de la tarde. Yo, yo estoy yendo por los clubes y lo que me dicen es que al haber tantas actividades No hay tiempo. Es, está bueno en el sentido de que hay gente de lunes a lunes en los clubes y recaudan también el club recauda porque capaz un fin de semana le toca infantil, otro fin de semana le toca futsal, otro el, el fútbol femenino, ¿no? Sí, pero la recaudación, la recaudación viene por, por, por los eventos que uno hace hoy, por ejemplo, que jugás un, un partido por el campeonato o un amistoso. Claro. Después de la semana no tenés recaudación. No, eso o sea, digo, cuando todo lo que se vuelca, Cuando uno juega, al menos nosotros, cuando vos juegues de local. Eh, de ahí tenés que darle el refrigerio a chicos, la gaseosa. Acá se le da el eh, jugo a los chicos, después de cada práctica se toma el jugo a los chicos, toda la semana, todas las categorías. Y, y bueno, y no, eso no tiene ingreso, eh, no tiene facturación. Eh, eh, eso se saca, se va sacando de la caja que trabaja el club. Claro. ¿Cuánto, ¿Cuántos chicos hay en Urquiza con el fútbol femenil, el fútbol infantil? perdón En el fútbol infantil hay alrededor de 100 chicos. 100 chicos. 100 chicos, sí. y 40, casi 40 nenas. Y bueno, después toda la, la gente de futsal que son casi 20 por <ríe> son la teoría, montón, sí, son, son ciento y pico, sí. Bien, bien, bien, bien. Estamos viendo también para ver si podemos eh, armar el, el de Mami. Mm. Y, y bueno, pero eh, todo cuesta. Claro, obvio, obvio, obvio. obvio. Pero bueno, es toda una gran familia. Sí, sí, acá se trabaja día a día. Y, y bueno, y, y todos ponemos un poquito de, de, de amor para que todo salga adelante. ¿Cuáles son las próximas...? Eh, ahí yo veo que hay, eh, como se llama, ladrillo, hay material. ¿Cuál es la idea? De, de... A nosotros nos gusta que los clubes crezcan estructuralmente hablando. ¿Cuál es la, ¿La idea? idea? de los materiales que tenemos. Bueno, tenemos todos los materiales ya para iniciar el, el cierre del paredón. Todo, todo el paredón este. Ah, bien. Todo lo que es el dinero del banco de suplentes. Todo, todo hasta... Bien. Para sacar esto que está todo roto y. Claro. Y bueno, y, y, y ir cambiando un poco más la cara a lo, que, a lo que lo venimos haciendo desde que estamos nuevamente en el club. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones. La... Así que bueno, ¿y cómo ves la jornada contra Belgrano? Mira, la jornada más de normal para nosotros son todas las jornadas iguales, ya que. Eh, Pasamos por un proceso de rearmado, de reestructurar el club. Bien. Arrancar después de la pandemia sin chicos. Claro. Eh, bueno, entonces estamos poniéndole todo el amor y el corazón que se puede para que los chicos se, se mantengan contentos. Digamos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias y todo lo mejor. Gracias por el reportaje y un abrazo para todo amor. Dale, que ande todo bien. Bueno, seguimos en lo que es la Lifur en el primer día. Estamos pasando por todas las canchas. Y en esto que vendría a ser para la hora de Burlingame sería para la hora, ¿no? un clásico barrial, no sé si se podría decir así, entre La Socia y primero de mayo, porque está ahí cerquita. Y nos encontramos con una gente amiga de La Hora de Urlinga. a nosotros nos gusta que la gente se presente, tu nombre. Juan Pereira, más conocido por Lalo. ¿Lalo? Nosotros decíamos Lalo y decíamos La Escuelita. Sí. Y ahora te encontramos sí. acá en La socie muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo estás acá en tu nuevo club? No, nuevo no, bueno porque yo hasta el 89 estuve acá. Ah. Después, bueno, me fui por problemas que que no vienen al caso. Porque... Sí, no vienen al caso. Ya está, ya está. Eh, me fui y me fui a Quinta de los Pibes. Estuve hasta el 2000. Ah, mira. Después me llamaron para que vuelva a la soci. Y había problemas políticos y agarré... Se fundó la escuelita. Se fundó la escuelita. Se fundó... Y ahí te conocimos nosotros. Ahí nos conociste porque <risa> más que estaba antes era Peralta, que... Que claro. todos los reportajes. Claro, claro. Y ahí viniste vos, viniste, voy tu viejo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué es entonces volver a la sociedad? ¿Y con qué club te encontraste? Mirá, volver a, a la socie me ofrecieron de todos lados. Pero yo del barrio ya no quería salir. Acá tengo un montón de chicos que me conocen y volver a salir de vuelta ya. No, para mí es que quedarme en el barrio. Y bueno, me dijeron si quería una mano. Aparte de ellos, me dieron una mano a mí. Sí. Porque Por... sin hacer nada. extrañás, Extrañar. Me enfermé. Me enfermé que fue feo. ¿Por la pandemia? La oh. pandemia o claro. la falta de no hacer nada. Ah, entiendo. Porque yo tuve toda la, toda la vida con los chicos. Sí. Jugando la pelota y con los chicos. Y de repente sin hacer nada, la presión se me iba a 21, se me estaba agrandando el corazón. No encontraban el porqué. Me hicieron a veces era el del COVID, ¿no? Era que. La falta de actividad. Actividad. Y además, como lo que yo les cuento a la gente, que capaz eh, ve, ve las la notas de fútbol infantil y, y, y no están en el ambiente, hay que decirle que también es como un cable a tierra de la gente. Sí, para, el supuesto. para ¿No? nosotros es un cable a tierra, si nosotros no cobramos un peso. Claro. A veces nos llevamos un puteado injustificado, pero bueno entendemos a los padres, porque cada uno cada padre es un técnico. Pero cuando vos le decís venís, sumate, ¿Eh? Ahí, ahí, es ahí me escapo Claro. Ahí me escapo claro, claro. Como yo le digo a todos Yo lo primero que quiero es que sean buenas personas Si vamos a ser todos jugadores de fútbol A dónde este país va a miércoles Claro, claro ¿Quién va a ser abogado, médico <risa> Yo lo que estoy viendo año tras año de, Del tiempo que estoy No sé si a usted pasa lo mismo Es ver cómo los clubes van creciendo Pero estructuralmente, ¿no? Sí, yo creo que una de, la, una de las, las ayudas Que nos da el municipio Sí. El municipio está ayudando mucho. Claro. Estoy viendo que está ayudando un montón y... Bueno, eso es bueno para los clubes. Porque antes era... Siempre quedaban todos en cero, cero, cero. Claro. Ahora, bueno, el que sabe trabajar lo va, lo va a sacar adelante. Sí. ¿Cómo ves el, el fútbol infantil en Hurlingham? Siempre, bueno, la liga es competitiva y se ve que, que los clubes, por ejemplo, yo veo en, el, en lo de veterano, veo que se van a una liga, ponele a otra, y siempre los clubes que ganan en la Liga de Veteranos siempre es O por ejemplo tenemos Nehuen Pérez que, que le está yendo muy bien, ¿no? Bueno, me veo, yo veo mal que se vayan afuera. Claro. Si te están ayudando, te están dando una mano, hace conocer al municipio. Claro. Eh, ojo, yo tengo una idea. Yo no tengo idea política. Sí. Pero si yo veo que el municipio ayuda a los clubes, eh, hacelo saber. Claro. Hacé que, lo que está bien. Y bueno, lo que está mal también lo hago saber. Hay a veces que hago, sabes lo que está mal y piensa que porque yo hago, veo lo malo, no veo lo bueno. Para que la las yo vengo acá a la socia y me encuentro que, que tiene el tinglado, que, tiene, que va mejorando la cancha. Para lo que es el barrio San Damián, ¿qué es, que, qué es que, eh, tenga, que, que tenga un tinglado hoy la socia? Mirá, el tinglado este sería que haber puesto en el 85. 85. 85, al 87 es lo máximo. Hmm. Yo nací en el 87. Pero creo, creo que figura cinco veces techado, sí. yo estaba acá en el, cuando se pusieron a, a hacer la, todas las vigas para el techo, y bueno, Claro, estaba en las vigas pero no estaba el no techo, no estaba el techo, es más, yo le había dicho que en vez de hacer la cancha así, como está, que la hagan así, iba ah. a tener espacio allá, espacio acá al lado, espacio atrás. Bueno, después se hicieron las migas de cemento para mantener las la columnas y claro. ahí quedó, no podemos mover ahora. Claro, claro, claro, claro. Pero lo, está bueno. Está bueno, está sí, bueno. sí, está bueno, está bueno, está bueno. Hay un montón de, de gente amiga, porque es el barrio. El barrio. Y la escuelita, hablando un poco de la escuelita, también está bueno que tenga su espacio, ¿no? Que vaya creciendo. Por supuesto, la escuelita tiene que seguir creciendo. No es que se quede estancada. Claro. Eh, aparte como.. Todos cumplimos un ciclo en cada lado. Cumpliste ese ciclo, deja que la juventud se encargue. Claro. Y bueno, si te precisan en algún lado, andá a darle experiencia ahí. Después vas a tener que... Hoy cumple 69 años. Tenía que estar festejando el cumpleaños. Estoy acá. <risa> <risa> bueno, feliz cumpleaños. Feliz gracias, cumpleaños, gracias. Feliz gracias. cumpleaños. Gracias, gracias. Así que, bueno. Qué, qué esperás del rival de primero de mayo? No yo, no, yo como le iba a todo, yo, yo no vengo por, por nada, yo lo que tenía que haber demostrado, lo demostré. Ahora, a, disfrutar. Saca, a disfrutar y a sacar buenas personas. Bien. ¿Qué categoría sí. te tocó? La 2011. última. No le vengo a dar una mano a él que estuvo ah. siempre con la 2001. Ah. Él estuvo ah. en la 2001 conmigo y me pidió si le daba una mano. Sí, dale, cómo ah. no le Buenísimo. Dale. Bueno, muchísimas gracias, todo lo mejor para ustedes, para tu familia y para bueno, el barrio. Bueno, gracias Fernanda del Ya Gracias, todo muy bien. Dale.